Y qué lo que mi gente, cómo están, espero que estén súper, súper, súper, súper bien. Y vengo a recordarles que estoy vendiendo archivo macro para celular 100% seguro, 100% estibán, 100% antilista negra. Baratos, o sea, económicos y que están pegando reduro, reduro, reduro. Que no hay que hablar mucho, gente. Si quiere comprar el archivo Macro Reddit para celular, me puede escribir a mi número que va a estar en el comentario fijado. O me puede escribir, o te puedes unir al grupo de WhatsApp también que está en el comentario fijado y hablar con algunos de los administradores del grupo, gente. Y ya sin hablar mucho vamos a entrenamiento a ver qué tal esto a ver cómo está pegando a ver si está rechimba si no está rechimba y esperamos que me entre la peseta un poquito lenta por un windows modificado que le metí pero bueno no importa vamos a esperar a que nos caiga aquí tres días después la creta compadre por eso está ahora sí perdón, que eso eso no es por el archivo eso es por los programas así pues. eso no es por el archivo eso es por los programas y bueno gente, no hay ni siquiera que hablar mucho gente, miren cómo está pegando este archivito gente mírenlo, mírenlo nada más miren nada más cómo está pegando esta reliquia gente miren sume su mirita y pumba baby toca pa no hay ni siquiera que hablar mucho 100% anti ban 100% anti lista negra gente para cuenta principal y la gente aquí nos salimos y vamos a abrir el set archives de una vez gente una vez estando aquí en el set archives, nos vamos a android data Buscamos la carpeta del juego, files, conteca check y la carpeta de compulsor y si tenemos algún otro archivo macro, y la borramos. Después que hagamos este procedimiento simplemente abrimos el juego, esperemos que no cargue estado y esperemos que estemos aquí en la pantalla de inicio otra vez para activarlo desde cero ya tampoco de están aquí pueden volver a cerrar y la carpeta de compulsor y le va a volver a salir una vez hecho eso nos vamos a ir aquí a douland a donde tiene su archivo más su archivo más macro de cargado le dan a extraer aquí nos va a lanzar esta carpeta mija b5 y la gente sin decir mucho simplemente lo que tienen que hacer es copiar esta carpeta nos vamos a memoria el dispositivo android data para android data y simplemente le damos a, a pegar ahí gente y va a ser todo reinicio su celular y van a estar pegando re duro eso sí se lo puedo asegurar 100% seguro antivan anti lista negra y es todo por el video gente espero que le hagan gusto I don't